hoy vamos a ver cómo subir un archivo a google drive para poder enlazarlo de, en nuestro blog lo primero que tenemos que hacer es eh, darnos de alta o entrar en la sesión de google con nuestro usuario y contraseña y una vez que estemos ya dentro volvemos al botón de los cuadraditos y vamos a seleccionar google drive google drive es una nube un disco duro virtual en el que podemos almacenar hasta 15 gigas eh, con documentos nuestros bien como lo más importante en la vida es el orden pues cuando llego a mi google drive vemos que está vacío voy a organizar todo lo que meta voy a crear de momento una carpeta que se va a llamar seminario aplicaciones web y aquí voy a ir metiendo todo lo que yo suba al google drive que tenga que ver con esto Lógicamente esto es opcional, si no queréis hacerlo no tenéis por qué hacerlo, a mí me parece muy útil. Entro en la carpeta y ahora le digo que quiero subir un archivo y lo busco en mi ordenador. En este caso el vídeo crear un blog. Lo selecciono, le doy a abrir y aquí veis el progreso para subir el vídeo. no suele ser demasiado largo y nos va a permitir eh, crear un enlace que vamos a meter en el blog para para poder acceder a ese vídeo desde, desde el blog que hemos creado bien pues ya tenemos el, el archivo aquí crear un blog si lo seleccionamos nos aparecen aquí varias opciones eh, esta opción sería para borrarlo esta sería para verlo, esta para compartirlo mediante por correo electrónico eh, con determinadas personas y esta es para obtener un enlace, este enlace. Esta es la dirección de internet donde está, donde está enlazado el vídeo. Pues lo copiamos dándole control C, aunque ya lo copia directamente según aparece, pero por si acaso, control C y lo copiamos. Y ahora lo que tenemos que hacer es volver al botoncito para entrar en el programa de edición del blog, que si os acordáis era Blogger. Y como Blogger no está aquí, tengo que darle a más y entrar en Blogger. En teoría debería entrar ya directamente en vuestro blog porque está abierta vuestra sesión de Google. Bueno, ¿dónde quiero colocar este vídeo tutorial? Pues os acordáis que ya habíamos creado una página que se llamaba tutoriales la vamos a editar y vamos a escribir este tutorial nos enseñará a crear un blog y ahora selecciono el texto que me parece más importante o más representativo del archivo que voy a copiar o okay, que voy a enlazar y pincho en el botón enlace y aquí con, mediante control v pego el enlace que había copiado anteriormente le doy a aceptar veis que ha cambiado de color y que está cuando estáis encima con el cursor aparece ir al enlace le damos a actualizar y le damos a la opción ver blog esto nos sale porque es de educa madrid, continuar navegando Vemos aquí nuestro blog, entramos en la pestaña tutoriales y tenemos aquí, este tutorial nos enseñará a crear un blog. Si pinchamos en el enlace, se abre el vídeo tutorial que hemos descargado o que hemos, sí, que hemos enlazado desde el, desde el Google Drive. Pues esto es todo. Hasta luego.